Agradezco a mi esposa la invitación que les ha hecho Y pues eh, vamos al tema El tema Jesús conoce a todos Eso es definitivo y es afirmativo Y yo espero que se lo puedan entender Dice la escritura ahí en Juan 2 del 23 al 25 Dice que mientras que Jesús estaba en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en Él Al ver las señales milagrosas que Él hacía Fíjense que qué interesante Mientras que estaba Él en Jerusalén en la fiesta de la Pascua Dice que muchos creyeron en él, nada más por verle. ¿Qué cosa? Las señales que él estaba haciendo. Es maravilloso como cuando el Señor obra milagros, no queda ninguna duda del de amor y del poder de lo que él sabe hacer. Y lo bueno es que todavía el día de hoy, hoy en este instante, también lo sigue haciendo contigo si tú también puedes creer. Aunque no le veas, pero que puedas creer te atreves a creer, bueno pues también esto es para ti en este día, en esta hora, en este momento, dice en el verso 24, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos, obviamente está hablando aquí la escritura de la gente que había en aquel entonces los fariseos, los saduceos los escribas, los doctores de la ley de aquel entonces, Jesús ya los conocía, pero también déjame decirte que también conoce a la gente de hoy, él te conoce a ti, me conoce a mí, y él conoce a todos los gobernantes, se conoce a todas las personas de este mundo, y es increíble, pero así es, Él conoce a las personas, te conoce a ti, me conoce a mí, y conoce a todos. Que no quede tampoco duda en cuanto a esto. Y dice en el verso 25, que no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Y eso es lo importante, mi amado, mi amada, y quizás lo más importante de, de este momento, de este día 3 de abril. Él conoce el corazón del hombre. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él sabe lo que tú piensas, él sabe lo que tú crees, él sabe realmente lo que tú eres y lo que yo soy. Así que que no quede duda en cuanto a eso. Por eso necesitamos entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, para que Él lo gobierne, para que Él lo limpie, para que Él lo santifique, para algún día poder estar en su bendita presencia cuando Él venga por su iglesia. ...y que tú y yo podamos ser de la iglesia del Señor... ...así es que vamos a orar, ¿qué te parece? Mi Dios, le adoramos, le bendecimos... ...en este devocional diario, Señor... ...queremos ser de ayuda, queremos ser de bendición... ...para todas y cada una de las personitas... ...que se atrevan a ver este material... ...Padre Santo, que toda persona... ...que toda persona, Señor... ...que le entregue su vida... ...y que le diga, Señor Jesús, ven a mi vida... ...ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame... ...santifícame, Señor... Que usted lo haga, Señor, para la gloria de su nombre en Cristo Jesús, Señor. Y Padre Santo, gracias por la bendición y por la oportunidad de poder transmitir este mensaje a toda la gente que usted ya conoce y conoce sus corazones. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, reconócele, acéptale y acércate al Señor y empieza a conocer más de Él para que veas todas las bendiciones que Él tiene para con tu vida y para con los tuyos. bendiciones.